Y para todos esos eventos también hace falta algo, seguro, que esos adornos ornamentales de flores que tanto lucen todo acontecimiento bueno pues hoy lunes les hacemos de nuevo un hueco en este 8 magazine gracias a floristerías mayos gracias a javier fernández y gracias a esta sección flores para mi casa ya pasamos a saludar a javier muy buenas noches javier muchas gracias por estar aquí hola muy buenas tardes javier hablamos de acontecimientos grandes que para eso ya saben que está floristerías mayo pero también saben que javier lo que nos trae es una sección muy para nosotros muy para casa y muy que la puede hacer cualquiera, cualquiera. No hace falta ser muy experto. No hace falta ser nada de experto, porque yo procuro que sean arreglos muy sencillos con lo que tenemos en casa y algunas flores compradas en nuestras Floristerías Mayo. Venga, pues hoy, por ejemplo, ¿qué nos has traído? Veo mucho color. <risa> hoy vamos a inaugurar un grupo de programas que vamos a dedicar, si te parece, al tema de eh, los arreglos en las mesas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es, hay ahora esa época de muchos nacimientos, sí. bautizos, eh, comuniones, eh, esa época de que también eh, se celebran muchos cumpleaños y tal. Entonces, vamos a celebrar esto con, con unos arreglos que vamos a hacer sencillos en las mesas. Y lo podemos ¿vale? hacer nosotros mismos y así, pues, en nuestra casa, celebrar esos acontecimientos. Eh, exactamente. Uh -huh. Mi afán siempre ha sido, has visto, que traeros eh, recipientes y los elementos florales, por supuesto, pero recipientes de los que tenemos normalmente por casa. Hoy he elegido este tipo de, de, de, de vasos cerveceros, realmente son jarrones, eh, cerveceros los llamamos nosotros… Pero pueden pues ser. Hemos eso. estado en la feria de la cerveza. Hemos sacado ahora imágenes. O sea que, mira, nos viene pues muy Pues Habrás visto vasos de. Y esta ha habido forma? gente que ha tenido que comprar un vaso para beber cerveza. Sí. Aprovechenlo. Esto Javier nos lo ha traído y Nos ha dado una solución ya estupenda. Vale, vaso cervecero, primera opción. Puede ser o vaso cervecero. Eh, ¿Te das cuenta de estos jarrones que hay para meter la pasta? Altos también, que son ¿Sí? muy... Pues esos también nos podrían servir. Uh -huh. el, el típico vaso de tubo. Cualquier vasito que sea un poco alto nos va a servir para este tipo de arreglo, porque lo que queremos es provocar una transparencia en el cristal. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues nos ponemos como siempre manos a la obra. Lo primero, echando agua, que la vamos a hacer siempre con el conservante. Yo ya lo tengo echado. Le echamos el agua, como siempre... Oxigenándola. Esto hay que escanciarlo. Un poquito. Digamos, un poquito. Es bueno que el agua coja Fíjate, oxígeno. Nueva cosa que aprendemos hoy con Javier. Luego, posteriormente a esto, lo que vamos a empezar es a utilizar los materiales. ¿Qué materiales hemos traído hoy? Hoy te he traído bétula, que se Betula. llama. Sí. Es un tipo de rama que se ha puesto muy de moda y lo que se hace es teñir en colores, como veis, muy vistosos. Y luego he traído cuatro tipos de flores, un poco haciendo arco iris: claveles, en un color pistacho precioso, la astromelia, en un color rojo, statis, que, que este es el que la gente queda seco y que le encanta dejarlo en casa, y las gerberas. En este caso he traído una gerbera pequeña, Germini, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, cada tarro de esto lo vamos a rellenar con un tipo de, de bétula de un color, ¿de acuerdo? Vamos a partir desde abajo, lo vamos a meter en el recipiente y lo que vamos a hacer es, justo en la boca, vamos a volver a cortarlo. Ay, qué pena me está dando, sé que luego va a quedar bonito, pero claro, me da pena y... la que no sobresalga de ahí nada. Lo vamos a introducir otra vez dentro, porque lo que queremos es que esté todo dentro del recipiente. Vale, y arras. Y arras, justito, arras, ras. ¿De acuerdo? Con lo cual hemos creado ahí una transparencia preciosa. Ahora vamos a utilizar el color naranja. Naranja rojizo. Esto como lo tiñen, lo introducirán en pintura así boca sí. abajo y ala? exactamente. Ah. También es... lo pueden hacer en casa con alguna rama seca, a lo mejor. Sí, exacto. ¿No? Sí, sí, sí, perfectamente. Se puede con unos sprays. Claro. Se puede hacer. Y es muy curioso porque a veces viene tan fresca, tan fresca la bétula que vuelve a brotar. Anda. Y empiezan a salir de estos colores maravillosos Rayfres. unas hojas verdes. Preciosas. Ah, ¿sí? Y queda súper o sea, extraño, que, por lo menos. Que la pintura no les hace... No, no, no, no. no. Vuelven, a, vuelven a salir otra vez porque al estar en agua, vuelven a coger agua y, y, y se Vamos poniendo por aquí los cachitos. Sí, porque esto lo que hacemos es marchar siempre. ¿eh? Este no trabajo sé, si, se si marcha. ¿Vas a jugar con mucho, los colores mucho. o al revés? Los vas a hacer monocromáticos. Estoy esperando, Javier. Pues ya. en ascos, porque yo estoy viendo que coinciden los colores, pero no sé si me los vas a mezclar o no. Podríamos hacer, como tú estás claro, diciendo, no sé. poner uno con cada color, que podría yo, quedar eso es una alterada. muy vistoso. No lo sé. Podría muy, quedar muy vistoso. De hecho, ya esto ya queda vistoso. Sí. Pero no, mi idea es ponerlo Mezclea. cada uno, vamos, eh, de todos combinados de color, que quede muy primavera, muy arco iris. Medimos, como siempre, nuestra altura, porque la idea que tenemos hoy es dejarlo justo a ras todo arras. Arras, sí, porque daros cuenta que va a ir puesto en, mmm, un en homenaje, una mesa, un homenaje a todos los de los rallies, a Carlos Arras, a te ¿Sí dicen, pues arras, un homenaje. Vamos a hacerlo porque vale. eh, no puede molestar en la mesa para los comensales. Esta altura es perfecta que para que visibilidad no moleste no la mesa, ¿no? Exactamente. Entonces, por yo te sujeto, mira, vamos a hacer así yo te ayudo. Estoy haciendo esto para que veáis que es muy fácil medir. Nuestra altura. Lo volvemos si a no, intentar. Sí, si, exactamente. Si no, en eso lo volvemos a hacer. Mejor pegar de, pecar de largo que no de corto, que eso ya no se puede remediar. Eso. Está claro. Aquí volvemos, igualamos y podemos un poquito arriba y volvemos a hacer la misma operación. Medimos y volvemos a colocar. Y por último vamos a colocar la gerbera los cortes al bies ¿eh? Uf, siempre siempre procurando pues comprobando. que siempre procurando que sea al bies puede ser más o menos pero siempre procurando que tenga el mayor la mayor absorción posible y así vamos a hacer los tres siguientes vale mientras hago los tres siguientes te voy a comentar una cosa cuéntame yo toda la información que te saco en estas secciones javier me viene fenomenal dónde hemos dicho que hay que comprar las flores eh... ¿En Floristerías Mayo? Por supuesto. por supuesto. ¿Pero por qué? Pues te lo voy a contar hoy. Cuéntame, ¿qué hay en Floristerías Mayo? ¿Cuál que es no el secreto de mar Que no tenga que de que qué hacemos... Lo primero, la compra que hacemos de la flor. La flor nosotros la compramos directamente. ¿Y eh, por qué? Porque tenemos nuestra propia empresa de distribución. Nuestra, que tenemos un grupo de compradores súper expertos que miman muchísimo la compra que hacen. Eh, compra que hacemos en Ecuador, en Colombia, compra que hacemos en, en Holanda, eh, hemos estado incluso importando a veces de, de Sudáfrica y de, bueno, de otros lugares del mundo, y, y la verdad, ahora es, está muy de moda China, que es un futuro mercado, que es muy interesante también. Bueno, pues primero por eso, tenemos ya, te digo, un grupo de, de, de personas ahí muy implicadas en la compra. Segundo, cuando llegan a nuestras instalaciones estas, estas flores, tenemos ahí un montón de metros cuadrados dedicados al almacenaje en cámaras. Eso te iba pues, a decir que tanto el transporte como el almacenaje, ¿cómo es para que no se dañen esas flores? Siempre en frío, siempre en frío, o por ejemplo cuando vienen de Ecuador y de Colombia, vienen en vuelos, vienen en avión, y eh, en todo momento están el transporte se hace siempre que se pueda en frío. Eh, bueno, intervienen más historias, como es el tema del corte, eh, que tiene que ser en unas determinadas condiciones, pero bueno, eso es otra, otra historia. Y por último, eh, tenemos en nuestras tiendas otro grupo de profesionales muy bueno que en todo momento van a informar al cliente de las flores que necesitan para cada acontecimiento. Le van a aconsejar en todo momento. Van a decir, pues mira, llévate esto, llévate esta otra flor, mejor esta que te dure, este colorido, no, para esto... Lo que te casa con el evento. Que a, veces a lo mejor llevamos una idea de algo que nos gusta a nosotros, nuestro gusto propio, pero no nos casa con lo que vamos a celebrar, ¿no? Exactamente. Pues nosotros les vamos a informar de, de, de lo que tienen que, que comprar o que, que nosotros creemos que es lo mejor que pueden que pueden comprar. Vamos a hacer lo mismo de siempre, tirarlos aquí al suelo. Ah, al suelo. Luego se barre esto, ustedes no vean cómo queda esto. Un primor. Y eh, le van a decir a la parte... Que tienen que utilizar estos conservantes, que, que damos siempre, siempre con nuestras flores. Le van a decir cómo esto, el tema del corte es, es algo que siempre lo decimos. Acuérdese cuando llegue usted a casa de cortar los tallos para que la, la flor le dure más. Y cada cuatro o cinco días volver a cortarlos, el renovar el agua. Escanciarla, como tú Escansear. dices. Es que esto es lo que entiende todo el mundo. Si decimos oxigenar, la gente va a pensar que es ponerse con una pajita y a soplar y lo vamos a liar. Javier, a lo mejor eso también vale. Oxigenar, así mm, no. ¿Si oxigenamos, no. Yo creo que... Digo, no. a ver si voy a inventar algo. Yo creo que no. Ustedes Los ven minutos. que Javier se mueve y esto es porque esto no ha acabado. Ustedes piensan que esto no, esto no va a quedar así. Que voy a que Javier tiene su detallito final y viene acompañado de nuevo de verde, como están viendo, muy verde. El detallito final. Bueno, esto que me has contado me ha gustado mucho, Javier, ¿eh? es No Sabía yo que es en frío también, como los alimentos, estamos acostumbrados. Ya te a iré flores, contando ¿no? luego otro día más Venga, detalles más cositas, de cómo, vale. de todas estas historias. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra mesa que siempre imaginamos que es esta, ¿vale? Venga, vale. Y entonces, en nuestra mesa, con nuestros platos o lo que vayamos a, a comer ese día, lo tenemos alrededor. Uh -huh. Y en el medio de la mesa nos va a quedar un espacio. Ese espacio lo vamos a rellenar con un camino de mesa, igual que podemos poner un tipo de mantel, pero en este caso lo vamos a hacer con un camino Vegetal. de mesa verde. Qué bien. Esta mesa podría en total ser para unas 8 o diez personas tranquilamente este tipo de arreglo que estamos haciendo. Vale. Es decir, cuatro o cinco comensales de cada lado. ¿Yo en qué te ayudo? Si tú me tienes que pedir algo, me lo pides, Javier. Simplemente lo que hemos hecho es colocar dos hojas, uh -huh. que pueden ser estas... O, si la mesa es más, es más estrechita, podemos... ¿Os acordáis el otro día la alpidistra, que era una hoja estrechita, sí. verde, oscuro? También nos queda muy bien. Otro día trajimos una hoja que era muy grande, la mostrera, también, que era muy, muy espectacular, también nos sirve muy bien. Vale. Y vamos a colocar equidistantes este tipo de, de jarrones en toda la mesa. Vale. ¿De acuerdo? Con esto ya tenemos la mesa vestida. Hombre. Pero podemos añadirle, si nos gusta, algo más de fiesta a esto. ¿De acuerdo? En casa tenemos lana, por ejemplo, de muchos colores. ¿De acuerdo? Yo en este caso he traído cintas de colores. Uh -huh. En los mismos colores que... Que las flores. Que las flores. Porque hemos dicho que es algo muy, muy de fiesta. Y, por ejemplo, puede ser... Porque se me está ocurriendo ahora que este que hemos hecho ahora, sin las, sin las cintas, puede ser para una, algún acontecimiento más, más serio, más de personas mayores, una cena o... Pero si lo colocamos así, con todo más esto... Más divertido, más de un cumpleaños, incluso infantil... Para unos niños, exactamente. Mira qué divertido queda. que me voy a atrever yo con este de la esquina, Javier? Que es que yo siempre te veo. No me entran ganas de hacer algo. Es que te tengo que ayudar. Uno Entiendeme. de cada color, para ti. Venga, vale. Voy a intentar. A ver si yo he aprendido algo. Bueno, nos falta uno en azul. Nos falta uno. Toma, te lo dejo. Javier, nos no me falta, quedo con estos. Nos falta uno en azul que no sé dónde ha ido. Bueno, se nos ha perdido por el camino. Pero se nos ya, ha perdido por el yo camino. Yo creo que más o menos bien, Exactamente. ¿no? estaría más o menos. Y si a esto le añadimos, por ejemplo, por la mesa unos chuches, unas gominolas para que los niños lo vayan picando, ya queda todo el. unos globos pequeñitos. Nos puede quedar. Un cumpleaños perfecto. Pues nosotros hemos hecho esto con lazo, con confeti. Con confeti, con confeti así alargado, también, ¿eh? también que vaya con perfecto los tonos, también. con estas serpentinas. Anda. ¿Te gusta la idea de hoy? Me ha encantado. Me ha encantado, bueno. Javier. Muchísimas gracias. Bueno, nuestras fiestas van a verse mucho mejor vestidas gracias a ti. Estoy segura de que Eso toda la, la gente en casa lo va a experimentar. Bueno, la, gracias, la semana Javier. que viene seguimos, si quieres, con algo, algo parecido. Venga, vale. Nos quedamos esperando. Muchísimas gracias, Javier, gracias a por, por traérnoslo. Gracias.